Hola a todos, aquí Joana Vicente, siempre presente, y hoy en 120 segundos, contando tu historia, una invitada súper mega especial. Bienvenida Fiorella. Gracias, Gracias. Aquí a Fiorella, cuéntame uno de esos sueños que hoy es una realidad. Mm, bueno, uno que pueda contar, ¿no? Sí, sí, los contables, los okay. contables. Okay. Sí. Bueno, el hecho de trabajar haciendo lo que amo, pudiendo ayudar a la gente, pero mis propios términos. Con mi propia empresa Excelente, ¿y cuáles han sido esas herramientas de convertirte a una persona que no tenía ninguna empresa y nada? hacer hoy una mujer emprendedora y que motivas a otro a continuar es, esos sueños de emprendimiento Bueno, creo que lo primero y principal ha sido conocerme a mí misma ¿no? mientras, Es un camino, mientras más te conoces a ti mismo, haces una lista Las cosas para las que eres realmente bueno, las cosas que disfrutas que no claro. son un trabajo, ¿no? Exactamente. Eso es importantísimo. Y por otro lado, los miedos. Hay que conocer claro. los miedos. Hay, pero para conocerlos, o sea, para enfrentarlos, hay que conocerlos. Si no lo no sabemos, a qué nos enfrentamos. ¿no? Exactamente. Estamos jugando, como diríamos, a la, ganita, a la gallinita ciega. Exacto, exacto. Y mucha dosis de optimismo. Cuando tú te conoces, tú ya tienes un, digamos, como lo como lo que hacen ustedes en real estate, es un assessment, ¿no es sí. cierto? Ustedes saben realmente qué es lo que tienen y qué es, es lo que no tienen. ¿Qué es el valor ¿No? que tienes realmente y entonces que tienes hay que desarrollar? Excelente. Y dime una cosa, aquellas personas que no están viendo, ¿qué tú les sugerirías para que se mantengan luchando por esos sueños y que tal vez de una manera más viable y posible? Mira, los sueños hay que ponerle fecha, ¿no? Si ¿no? Sí. Entonces lo primero hay que empezar a conocerse uno mismo. Entonces es, un trabajo, es un trabajo de autoconocimiento que requiere honestidad, a veces una honestidad brutal, ¿no? Pero sí. requiere. Una vez que te conoces, también investiga tus miedos, también investiga qué te detiene, okay. qué podría pasar. Okay. Y luego saca el miedo de la ecuación y di, bueno, imagínate que no tengo este miedo, ¿Qué podría ser? Bueno, excelente, Fiorela. Un millón de gracias por este no, momento. Sí. Espero que a ustedes les sea de utilidad.